Buenos días amigos de Twitter, Facebook, Youtube estamos pues estamos con el amigo Gilbert, Gilbert Perdomo. Gilbert Perdomo él es una persona que pues dedica su tiempo a hacer pues toda la actividad que muchas veces a nosotros nos, nos molesta de recoger la basura, de barrer de limpiar la ciudad y mantenerla bonita eh, quisiera Gilbert que nos dijeras que pues a la audiencia de de ambiente de corresponsal ambiental, pues, ¿qué acciones debemos emprender para mantener un ambiente más sano? Eh, pues, la verdad, pues, pues empezando a pues, arrojar las basuras, o sea, donde en, en su lugar, o sea, en las canecas de, de los residuos, eh, no arrojar colillas en, en las zonas verdes, eh, eh, sí, así muchas cosas, muchas cosas así como esas, eh, como también, que le puedo decir yo? Sí, cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente. No voy a botar las basuras en el piso. Para eso están las carnicas. Bueno, muchas gracias, Gilbert. Pues recuerden, amigos, seguirnos en el hashtag VamosPaesa y seguirnos en la cuenta arroba, a, e, ap, perdón, AndesFP. Y muchas gracias, amigos, por su atención. Listo.